Este lunes, después de una eterna precampaña, ha comenzado por fin el proceso de primarias a la candidatura presidencial del Partido Republicano, siendo el ganador de los caucus de Iowa el senador Ted Cruz, que ya era favorito en varias encuestas, incluso por delante, Donald Trump y Marco Rubio. ¿Cómo se ha producido esta victoria y qué significa de cara a conseguir la nominación final? Son muchas las personas que respiran ahora más tranquilas al ver que el multimillonario Trump ha perdido su primer examen en la carrera por la nominación republicana. Pero, ¿quién es Ted Cruz, el ganador de Iowa? Es senador por Texas desde el año 2012 y es el ídolo del Tea Party de la derecha conservadora religiosa, un político altamente conservador y que siempre se ha destacado por su radicalismo, de hecho, recientemente dijo que había que bombardear masivamente al ISIS, hasta el punto de que la arena brillara en la oscuridad, literalmente. Es totalmente contrario a los derechos reproductivos de las mujeres, tiene un rating positivo del 100% por la Asociación Nacional del Rifle Quiere que en matrimonios y uniones civiles sean legalmente definidas, como entre un hombre y una mujer, y ya en temas económicos, pide la desaparición de la mayor parte de agencias públicas, además de un impuesto único universal del 10%, sin que haya ningún tipo de tramo en función del dinero ganado. Toda una joya. Pero es que además Ted Cruz es también conocido dentro del Senado estadounidense por ser el senador menos dialogante y con el que más difícil es trabajar, teniendo constantes broncas con sus propios compañeros y compañeras republicanas y saboteando activamente cualquier clase de compromiso entre el grupo republicano y el demócrata. De hecho, se podría decir que su carrera en el Senado ha sido exclusivamente para elevar su perfil político nacional para estas presidenciales y, por si hubiera dudas, desde que fue elegido en el 2000, 2012 ha hecho más labor de campaña en Iowa que en Texas. Iowa tiene además un proceso de voto en primarias muy particular, ya que se basa en pequeñas reuniones comunitarias, los famosos caucus, donde representantes de los candidatos exponen las razones para apoyarle y, tras estas exposiciones, se produce una votación dentro del caucus. Este sistema obliga a tener una buena estructura de representantes en el terreno, algo que Cruz conoce a la perfección desde su campaña en Texas y que ha implementado con éxito en Iowa. Y Tan importante como la victoria de Cruz es el buen resultado logrado por Marco Rubio, senador por Florida también del 2012, que con su potente tercera posición se convierte en la opción favorita para ese establishment republicano que buscaba desesperadamente un candidato con el que frenar la demencia Tea Party de Cruz y el populismo xenófobo de Trump. El hundimiento de Jeff Bush, antiguo padrino político de Rubio y empatado ahora con el libertario Ron Paul, liberará a muchas, a muchos grandes donantes que irán rápidamente a apoyar la opción salvadora del joven senador hispano. En cuanto a Trump, ahora lo que le queda es maquillar como pueda esta derrota, algo que hará sin duda con sus habituales baterías de insultos. De todas formas, hay que tener en cuenta que Iowa es un estado profundamente rural y religioso, favoreciendo siempre a candidatos ultraconservadores que luego tienen difícil ganar en estados más progresistas. De hecho, los últimos ganadores republicanos, Huckabee en 2008 y Santorum en 2012, fueron finalmente incapaces de lograr la nominación. El debate republicano del próximo sábado será ahora fundamental de cara a las primarias del martes en New Hampshire, que sí suelen ser mucho más representativas en la carrera por la nominación. ¿Y quién es el favorito indiscutible en las encuestas de camino a New Hampshire? Donald Trump.